Cuando la gente? Volvimos, el bicho está allá y se quedó ahí parado. Gente, díganme cuándo fue la última vez. Che, pero este bicho no que tiene te tocaste los huevos de... y te oliste la mano. Ay, casco. Yo, yo tengo Ay, casquita. Yo tengo un razonamiento con eso igual. ¿Qué? Yo sostengo que los que lo hacen. Que eh, es, eh, es, oh. porque ne es porque necesitan algo como. Es como un estimulante. Como Ay, un... no, boludo, tiraste un te veo un erupo, a, a, a, a, a monster. A monster, boludo. <risas> Because I am a really monster bitch porque... Que aliviada Aaaaaaah Me meto por una mano Eso fue Because I am the monster bitch <risa> Oh, cagamos. Oh no, maneja ella Oh no, boludo para... No, Ashley Este es el patrón Ya que estamos <risa> en la parte de excavación, Ashley <risa> dale, dale, maneja <risa> Dale Ashley Viste <risa> yeah. ah, Tuuu <tío>. Hacia <risa> Tuuu ¿Viste? <risa> Viste, escuchas el motor y <risa> Le he pasado segunda, Le ah, pasa de... segunda, pelotuda. ¿Qué es segunda? ¿Segunda? ¿Me bajo? Arre... Vieron <risa> <risa> <risa> <risa> empujantos en el coche tu madre. Eh, ¿qué, ¿Qué hago acá, boludo? ¿Qué hago? Tira todo. Ven acá, vengan de uno, hijo de puta. Uy, uy, mira cómo salta, boludo. ¡Uh! No, se me cortó toda la masturbanda, boludo. No, cagué. Eh, Llegaron los pum, pecho, chorro. Che, como anda full la cojo. <risa> las <risa> dos Amigo, ¿por salta saltan, boludo? Me parece alto mono. ¡Eh! Pero no, soy un detonante. ¿Puedo bajar? Ah, no, uh, me perdí todo eso, boludo. penaji, ¡Para un poco! <risa> la puta madre. Que se suban todos y yo les meto un tiro que les vuelo la peluca, boludo. Ahí tenés. Hola, sí, esta tú. es la fila. Esta es la fila. Para la. Para la ruleta rusa. No, esto es la fila para el, para... para Oye, sea, no está tan... tan hardcore igual, eh ah, no. no, no, no, por ahora no Esto es la fila del... ¡Uy, cagamos! ¡Ah, eso <ríe> Yo cuando manejaba el camión, nene <ríe> Mira, puta madre... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, me morí, boludo! <ríe> ¡Pero, boludo! <ríe> ¡Cualquiera! Aparte... Todo porque Ashley va como un abuelo, boludo, va como un anciano por 9 de julio de a 20 por el medio. Cambia a segunda, boluda. Esto es 1920, no está así re... Yo manejo automático, lío. no sé cómo es esto. Viste, iba forzando todo el motor, subido de revoluciones. Lía, ¿lo estoy haciendo bien? Ashley, ¿a cuánto vas? A 20. En primera. <risa> Mira la manito la derecha, boludo. Sí. no había, quise manejar. <risa> ¿Qué anda, bebito? Oye, la manejando la. Oye, la L manejando duro <risa> <risa> Uy, Dios mío. Si, sí, ya sé, pelotudo. Uy, Dios mío. Tan fuerte la coco. <risa> la puta madre. Bueno, voy a recargar. Se van a tirar todos encima y les meto un escopeto que los dejo estúpido a todos. Dale, uno más. Listo. Esta es la cola del pago fácil, vieja. <risa> Acá, acá, se puede pagar monotributo. Se puede pagar el, el ABL. Uy, boludo, se saltó como Spider-Man. El ABL lo quiero pagar ya. No, sin no puedo pagar. Uy, uy, pará, pará, pará. El problema es el que el, el tachero ese que me viene, boludo, con la con boludo ese no. estaba en la, en la fila de pago fácil y había una vieja que estaba tardando bocha. Pero una banda. Y uno de atrás le dijo, dale, ¿qué está pagando la herencia? <risa> ¿De puta, hijo? de puta! Dale, loco, para un poco. Saqué un chumbo y lo maté. Era re violento. Uy, uy, guarda, guarda que viene el 53, boludo. Ahí está, ahí está. El 114, boludo, viene. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas. No tengo para recargar, boludo. Me quedé sin balas de pistola. Tengo 29 balas. ¡Ay, qué que ¡Cama segunda, boludo! importa, Esto se soluciona fácil. A los tiros. Efectividad en la cabeza. Ay, no. Mátalo a su cero Uy, uy que pasó ahí. Sí, sí. Es que... Uy, se arrancó de nuevo. Uy. uy, uy, está como el 114 tal cual, boludo. Guarda, guarda, Ya, Uy. No me pasó nada, ¿no? No, no me pasó nada. Mirá, Washley, boludo. Qué barto, boludo. Che, igual te digo que igual al 114, se te de igual. <risa> ¡No! Uh. Uy, salió volando Por qué no. Se sí, nota que no me entonces me dijo... ¡Ah! Toma... ¡Uh! Le metí un saque ¿Qué Te dejo eso para ti <risa> Digamos que no me serías muy útil que vayas vos Pero bueno Así voy, así Espérame oh, ¿Qué me gritan, boludo? Hijo de puta ¡Cógela! Come A ver... Uy Están muy de ruta aquí Necesito... Oh. Salí, salí, salí. salí, salí, salí Salgan, salgan fuera bicho fuera si sí, tirar tirar tirar de la goma si ¿sí? hoy tocarle los huevos boludo no es una opción es se uh! ahí voy, ahí voy, voy, voy, se, seguridad voy. privada de la empresa ahí voy, voy, no no ahí voy, no no La no no no la no no no no no no no no no ¿La raptaron? Boludo. ¿La raptaron? Sí. Ah, no no no no no es un idiota entonces. <risa> no me hagas asustar al pedo. Mal, Ashley, por no puedo. Escuchame una cosa. ¿Querés que te maten? ¿Querés que te diga cuánto pares son tres zapatos? <risa> ¿Quieres llorar a la pena? ¿Querés llorar por las piñas, boludo? Lo vas a aprender por una buena? ¿Querés llorar con ganas? O lo vas a prender por Dale, la buena? Ashley, dale, dale, Vamos, vamos, vamos, vamos, Uy, la puta madre. Otra vez está el boludo de ¿Sí? este. Me vas a acordar al de arena de Spider-Man, boludo. ¿Al cuál? Al de arena. Ah, después que... de plantar el corón ar... <risa> se, <risa> se, se, se la tiran entre yo, los dos, boludo. Lo que tiene es que son medio retardados, boludo. Sí, son cabrón. re todo, boludo. Yo, yo tengo un ejército así estúpido, boludo. Y para parece... eso Pero la puta. Uy, ahí cae, acá cae. Acá, acá, sí, acá vamos con... Vamos, vamos, con, la vamos con las armas pejadas. Uy, este, boludo. Oh, oh. Ay, como los dan Ay Ay, tenés, boludo. Uy, hijo de puta. No, no, no, no, pero. Ouch. Curate antes que te gane el orto. Ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés, ahí tenés. ¿Qué quieres, de tu madre. Coger. Eso quiero Por favor, tenés, te lo saca. pido. Dale, dale. Ay, se murió, se murió, se murió. Dale, Dios. Uy. ¿Qué, ¿quién qué, qué, ¿qué ¿quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ay, ay, ¿Qué haya? Ahí tenés, listo. Ah, ahí estamos. ¿Se Sí. Siempre pienso que vas a morir, boludo. En sí, no tanto. sé por qué. Ahí está. Uy, Ashley se llevó a puesto. Y así fue como Ashley murió porque no tenían seguro ni cinturón de seguridad. Bueno, salió sí, bien, ¿no? ¿todo bien? Usan cinturón de seguridad. Sale bien, boludo. ¿Sané? Eh, boludo, manejé bien. Eh, boludo, decime algo. Eh, boludo, manejé bien. No, no, me no, mi lo no, no, boludo. no, no, no, piba. no, lo este lío le contestaba con la voz cada vez más aguda, boludo. Piedra verde del juicio. Mira, en el culo esa pena. Eh, es un plug anal. A ver. No actualizaste nada, viejo puto, tenés siempre lo mismo, boludo. Te voy a vender. Se parece al viejo de la esquina de mi casa en el almacén sigue teniendo el buvalo del año 2021. Te voy a vender, esto, boludo. ¿no? Dos, dos miraldos. Eh. 6 luca, reloj. Eh, eh, bueno. eh, Joyas para vender. Esta, esta va en algún lado, así que nada joyas para vender? Leyba joyas leivas joyas ¡Oh! Sandler Avenida 9 de julio 2333 Adam Sandler Mirá se sacó la capucha boludo No boludo los poderes Uy mira boludo parece... Jen Long dijo que ¿Qué le pasó boludo? Los poderes de las boludo Ahora va a aparecer una película de... una película De pochoclera De pochoclera? Sobre papás y hijos sobre padrastro. En esta nueva aventura Adam Sandler hará de que su hijo es un fracasado. Y él también. <risa> y él también. En era? esta... En el, uy, este uy, verano. Mira, mira, mira, mira. Este verano Adam Sandler. En... Papás sin Fuga. ¿Qué onda, bebito? <risa> <risa> oh, ¡No, no vayas no, ni parás! Para, boludo! No. <risa> hey, no, no, no, te rescato de nuevo una verga. Uy, me arrasco el culo. ¡Uy, la cagaba tiro! Le tiro, <risa> boludo! ¡A la mierda todo! ¡Ah, sí! Ah. ¿Qué le tiró? ¿Un tazo, boludo? No, le tiró una batería, boludo. <risa> un tazo. <risa> Devolvasor, boludo. Ahí hey voy, ¿cómo Vamos. A la cama. No. Ah, leo, ¿Pero boludo. qué le pasó a Leon? ¿Le agarró un ataque de huevo? <risa> <risa> Dolor de la <risa> ah, ah, no tenía que haber... Che, pero el viejo lo puede matar <risa> ahora, No ¿Tendría <risa> que haber comido <boludo>. ese huevo de la <risa> serpiente? Ya ha empezado, ¿qué cosa? De ¡Que ah, ¡No! ¿Pero <risa> qué pasó, Leon? Bueno muy bien capítulo la verdad la verdad gente la verdad gente que la verdad que la verdad la verdad ¿eh? compro alhaja, relojes de todo tipo oros valuados en 2 pesos el kilo el quilate el quilardo Ech. a ver y ahora qué y ahora qué pasó nuevo no plan por culpa la de la concha de tu hermana decidimos llevar allí ya está viste era el viejo Uy, ¿qué acá? no mm. me gusta nada tío no mm. Oh, ¡Oh! ¡Krauser! Oh. O como carajo se llama ¡Eh! ¡Me re No la está poniendo fácil. La tiene de Sandler. No, está entregando el culo, Leo? Ah, le entregas el culo Leo, pero a mí no. Este jodiendo con el cuchillo tirándolo para arriba, un día esto le cayó en la cara y quedó así, boludo. La re puta madre. Se pichaba pic ¡Ay! ¡Ay! Empezaba a llorar. Uy, este joder, este es jefe. Igual era re fácil de matar esto, ¿sabías? Lo único que tenés que hacer es... No me acuerdo, ¿qué te hace? ¿que te sigue en la torre o algo así? Sí, te, te, te, te, es re difícil, pero es re fácil. Vas con el cuchillo así, ta, ta y vas pegando y lo matas, boludo. Te juro que ahora lo hago, ahora lo hago y vas a, vas a, Vos sos el famoso. Vos sos Rotskwar? Uy, ¿qué pasó Score, no? Skurr. Skur. ¿Rotskare? rosca. Roska. Vos sos Roska. <ríe> vos sos Roska. Coger hierba, no ¿puedo no querés, mezclar algo o no? No, no querés, no tocarme el ¿viste? El Pasa no, palabra. No Ay, no, no me veas acá. Tengo mi inseguridad. Pasa palabra. Dale, pelotudo, destapate la cara, ahí tenés. Te... No. No. no Ahí tenés la cara. Psycho amigo. Social Psycho Social Ahí tenés, mirad, mirad. Oh. No, me quedé sin bala boludo. Todavía tenés 31 allá no o sea no tengo balas de para recargar uy la auto y eh, me tiene todo esto uy Mira Rambo boludo <ríe> El intento de Rambo boludo Rango vi es... ¿No una película que era Rango Rengo algo así que era, un... era una rana boludo qué una rana sí boludo un celular de lujo una rana sí Ranga claro. <ríe> <El> pelotudo <ríe> por Hola, Dios man. boludo por Dios por Dios por Dios Rango. por Dios Rango. Ay, Dios mío, qué infamable, boludo. Ay, pará, pelotudo de mierda. Rango, boludo, viste. Rango, ah, pero esa, ¿cuál? La de. Sí, Adan No es un sapo, boludo. Pero es de Adam Sandler. el, <risa> el director de piratas del. Uy, tío. Rango. Uy, uy, uy, uy, pará, pará, pará, pará, pará. Para, para, vos me quieres decir que te estás comiendo. ¡Para! Un <ríe> pebete. <ríe> mm, le erré los tiros más que. ¡La concha de tu madre! Ahí está, boludo. ¡Por fin! ¡La puta madre! ¿Qué la parió? ¿Qué ojo, boludo? No la podía matar. Yo creo que acá hay una cuestión que tiene que ver mucho: que es el tema inflacionario. Mira, yo te voy a explicar. El tema... Bueno, lo voy a explicar al próximo video porque ya si no. Si no, gente, vamos cortando. Vamos a cada uno en su cama. Vamos a dormir, dorme, dorme, vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a la cama. Por tenés que dormir porque tu hueso tiene que crecer con todos los. A ver, a ver, a ver, de acá, Para, no, acá. Buen, buen, buen. ¡Uh! Listo, no había nada interesante. Chao, gente, nos no, vemos. No, no, no. Vamos a tocar un huevo.